una cuestión de interés mutuo. Con una buena voluntad por parte de ambas partes se pueden llevar a cabo unas negociaciones trascendentes.